¿Sigue el tema del fideicomiso bastante vivo y activo en República Dominicana, mi querido? Bueno, el fideicomiso a, a, a, todavía se mantiene como un tema principal en el ánimo de la política económica de la República. Eh, creo que muchos ya se han entendido de lo que es fideicomiso, pero una parte no se entiende, y es el por qué el, el gobierno dominicano eh, quiere eh, hacer ese contrato y pasarlo por el Congreso Nacional. No porque, porque quiera, sino porque eh, la suma y los valores involucrados en, eh, en, en esa figura jurídica que le llaman el fideicomiso, debe estar participando real y efectivamente la sociedad. Nosotros estamos en una democracia representativa. Es decir, los ciudadanos, los dueños, los soberanos, eligen a unas autoridades, a unas personas para que rijan los destinos de la nación y sobre todo para que administre con propiedad y con sabiduría a su provecho las cosas públicas. Entonces, como ya apunta Catalina, es una, eh, una propiedad, un patrimonio nacional, entendemos que pasar de la democracia representativa, en el caso de Punta Catalina, a la democracia participativa. Tenemos que producir mecanismo e instancia donde los verdaderos dueños participen en la decisión que se vaya a tomar con relación al fideicomiso de Punta Catalina. Es decir, además del Consejo Económico que se ha propuesto el presidente, debe utilizarse otras vías, crear instancias a los fines de que la población eh, se manifieste y tome las decisiones, o mejor dicho, para que el gobierno tome la decisión correcta con la participación de la gente. Diríamos que la participación popular. Sí. Nosotros no tenemos esas instancias de participación, aunque la Constitución de la República ofrece el, eh, el mecanismo del plebiscito y de la consulta, pero eso en la República Dominicana todavía no es una práctica. No tenemos eh, las leyes que son necesarias para que la población participe en ese tipo de toma de decisión. Pero si sí existe, por ejemplo, la consulta, los sondeos, puede descenderse también a, a conversar con la junta de vecinos, que son los más usuarios, eh, los patronatos que, privados que existen, en fin, debe abrirse ese abanico porque como de alguna manera alguna parte de la población está acusando a que una parte de la población que lo que le dicen la oligarquía, una sí. clase que está participando como fideicomitente o fidelcomisario, entonces también la parte popular, la, la parte eh, la población en sentido general, la parte que, que representa a los usuarios y se puede decir los soberanos, los dueños, deben tener esa voz esa voz amplia para que la toma de decisión sea consciente, o sea, la decisión que se vaya definitivamente a tomar tanto los legisladores como el, el presidente de la República, nuestro presidente Luis Abinader, pues se nutra y la decisión sea consensuada. La participación popular, en este caso del pueblo, es como el punto en el cual eh, tiene eh, esa debilidad que nosotros entendemos que se puede suplir con una consulta amplia. Ese punto, eh, todavía tenemos eh, esa oportunidad de que efectivamente eh, se dé el paso correcto con el fideicomiso de Punta Catalina. Y también... Ese mismo paso, esa misma consulta, ese mismo, ese mismo, esa misma instancia debe abrirse para lo que es el fideicomiso que se plantea también de la Policía Nacional, sí, claro. donde la población participe y se entere de todos los pormenores para que haya una decisión con la debida aprobación de la gente. Es importante, bienvenido. Como bien tú lo establece, cada decisión, todo lo que implique, viene del pueblo, viene del Estado Dominicano, debe ser consultado bien. Mira, si nosotros viéramos los modelos que tienen otras naciones, y otros países, pudiéramos aprender hasta un poco. ¿Por qué? Porque que cada acción que tenga que ver con el patrimonio del pueblo el nacional de que tiene que ver con bienes que han sido comprados con el dinero del pueblo resultado de lo que han sido la administración de los bienes del pueblo debe ser consultado coincido totalmente contigo bienvenido ¿eh? esa es eh, la realidad que tenemos creemos que esa es para el soporte es una de las patas uno de los ejes fundamentales que deben cubrirse todavía por eso la gente se siente un poquito eh, no tomada en cuenta sí, sí. y es importante que se llene ese espacio para que los verdaderos dueños de las cosas públicas eh, participen, pasar en esa eh, en esa modalidad de democracia representativa que tenemos donde la gente vota por sus autoridades para que los represente pues ya eso debe ir dando, evolucionando a la participación popular debe ir eh, dando ese espacio y abriendo esa instancia para que la, la opinión del pueblo tenga valor. Es no es que está ausente totalmente, pero le falta más amplitud, le falta una cobertura mayor, faltan instancia, falta ese espacio de comunicación y usted puede estar seguro que la determinación que se vaya a tomar va a ser la más favorable tanto política como económica, eh, eh, como popularmente es así, bien vos permíteme hacer otra pausa para retornar porque quiero compartir con nuestra audiencia, bienvenido una interesante entrevista que le estuvimos realizando al doctor Alberto Santana okay. bienvenido, a raíz de todo el proceso de las festividades navideñas estos días de enero, ha habido cierto descontrol en la alimentación de nosotros y demás, entonces es bueno recibir algunas orientaciones y más aún en el caso de que este 4 de febrero se estuvo celebrando la celebración del día mundial contra el cáncer conocer lo que es el cáncer estomacar el cáncer de colon y demás con el doctor alberto santana sería muy interesante así que vamos a compartir con todos ustedes esa interesante entrevista de acuerdo vamos a ver Ven.